...yo soy en huelga, todo el día... Europa Assistant es una empresa de asistencia, es una reaseguradora... Eh, ...nosotros en concreto lo que prestamos es servicio de asistencia en viaje... ...tanto eh, parte médica, que sería asistencia internacional... ...como eh, seguros de autos y asistencia jurídica... ...es decir, tú vas por la carretera... Se te pincha el coche, se te rompe un manguito del radiador o la junta la troco, la da igual. Nos llamas, oye que necesito una grúa, necesito medios para volver a mi casa, necesito algo. Nuestro conflicto eh, a día de hoy viene en primer lugar por la pérdida de poder adquisitivo que hemos tenido, eh, teniendo en cuenta la subida del salario mínimo interprofesional, eh, la subida del IPC, ...y nuestro convenio solo ha introducido una subida de un 1,2% que en ningún caso suple todas estas subidas... ...que estamos sufriendo toda la población a nivel mundial. Hace unos años la empresa empezó a cambiar porque esto daba una muy buena atención mucha calidad humana, la gente se volcaba de verdad y, te, y tenía los medios y el tiempo para volcarse. Empezamos a ver cómo se van deteriorando las herramientas de trabajo, se cambian los sistemas y empezamos a, a notar que es mucho más lento el trabajo, hay que duplicarlo, hay que utilizar dos herramientas a la vez. Los objetivos de las empresas como, eh, como grandes empresas empiezan a cambiar, quieren eh, después de salir del COVID, quieren empezar a tener más facturación o más dinero y empiezan a, pues, a despedir personas, bajar los tiempos, eh, que hagamos más trabajo en el mismo tiempo, etc. Para que os hagáis una idea, hace tres años en esta empresa había prestando asistencia en este centro de trabajo más de 250 personas. Hoy somos aproximadamente 180. Llevamos años eh, de reuniones con la empresa y la dirección literalmente nos está tomando el pelo. Les hemos transmitido el malestar de la plantilla, les hemos transmitido que la gente se sentía ...que no trabajaba, no ya a gusto... ...sino que no trabajaba en unas condiciones dignas... ...que la gente sentía que estaba explotada". Literalmente el director general... Eh, ...Juan Luis Cabero... ...ha dicho... Eh, ...que no pretende... ...ni está en sus intenciones negociar... ...nada por encima del convenio colectivo... ...por tanto está eh, despreciando la labor que hacemos como representante de los trabajadores. Lo que estamos haciendo es intentar pues, los medios que tenemos la clase trabajadora, la acción directa. Lo que ha hecho siempre la CGT, esto es una lucha que aquí no vamos a parar, que no nos vamos a rendir y que vamos a seguir. Señor director general Juan Luis Cabero, da la cara ante tus trabajadores. Siéntese con nosotros a hablar. ¡Luis Cabero, sal de la luz! Los compañeros y compañeras de Europa Assistance Sucursal España para que el jueves, día 13 de abril del 2023, se sumen a los paros convocados y paren. Y a los que no la han hecho por el motivo que sea, o porque estaban de vacaciones o porque les ha dado miedo, que no lo tengan. Necesitamos vuestra ayuda. Necesitamos que estéis con nosotros, con los trabajadores y las trabajadoras de Europa Assistance. Por eso, venid con nosotros a la huelga. Que vamos a estar todo el día de huelga y que seguiremos dando guerra. Contamos con vosotras.